Ahora vamos a plantear una situación diferente a la anterior. Vamos a suponer que necesitamos fotografías para ubicarlas en una presentación de PowerPoint. En este caso, por decisión, me interesa que ocupen este espacio que equivale a 320 x 280 píxeles. Entonces necesito fotografías que ocupen ese espacio en la pantalla de mi PowerPoint. Entonces, eh, lo primero que voy a hacer es pensar en sacar una fotografía y por defecto mi cámara sacó una fotografía como este archivo que está guardado en la biblioteca que es Gato1. Ese archivo mide 1600 x 1400 píxeles y tiene un peso de 6,4 megabytes. La pregunta entonces es, Qué deberíamos hacer con esta foto podemos pensar que solamente haciéndole un zoom ¿m? llevándolo así a powerpoint con este tamaño y achicándolo nada más que desde la visualización ya sería suficiente pero si yo hiciera eso sería un error porque implicaría un desperdicio de recursos porque en realidad toda la información del archivo sigue estando en el archivo y tengo píxeles en exceso. Entonces, al momento de pasar mi presentación de PowerPoint, la placa de video va a tener que estar haciendo cálculos para iluminar un píxel con información de 5 o 6 píxeles. Eso va a provocar que mi presentación se cargue lenta. Va a provocar además que el archivo tenga un peso excesivo, es decir, no estaría haciendo economía de recursos computacionales, sino desperdicio de recursos computacionales. Entonces, lo que debo hacer es cambiar el tamaño de la imagen, achicarla. Voy a venir acá a cambiar tamaño, voy a elegir píxeles y en vez de 1600 voy a poner 320 automáticamente el programa completa con la altura 280 le voy a dar a aceptar y entonces voy a guardar como en mi carpeta y le voy a llamar gato achicado además voy a cambiar el formato del archivo porque el formato tiff es un formato para impresión y voy, perdón voy a elegir el formato jpg entonces gato achicado jpg y le voy a dar guardar, si yo ahora le hago un zoom, pantalla completa, puedo corroborar que mi archivo que mide 320 x 280 píxeles se ve nítido tal como yo quiero que se vea en mi diapositiva de powerpoint, lo mismo puedo hacerle un zoom acá. Si revisamos el peso, ahora pasó a 50,7 KB, mucho menor que el archivo original.